El Colegio Médico Dominicano asegura que cuentan con un personal altamente capacitado para atender las emergencias que se presenten en los hospitales de la región durante esta Semana Santa. Así lo expresó el doctor Cristian Ortiz, director en San Francisco de Macorís del Colegio Médico Dominicano. Eh, estamos preparados, estamos acuartelados prácticamente todos los médicos a la espera de que cualquier evento que se presente eh, darle las la mejores atenciones con eh, con todo el, el, las precariedades que tenemos pero sí podemos darle el, el servicio necesario eh, nada eso es lo que, lo que tenemos eh, se están egresando los pacientes más eh, que, que puedan irse a, a sus casas para tener eh, habitaciones disponibles por lo pronto en el área de maternidad que es en el área donde yo me desenvuelvo estamos Tratando de resolver todos los problemas para, para así tener disponibilidad para eh, posibles eh, traumas que se presentan durante se, Semana Santa. Esperamos que, que así no sea. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.